El intento de compensar las pérdidas de rentabilidad con el aumento de productividad en el trabajo también contribuye en el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Y si tenemos en cuenta, eh, como bien decían aquí otros grupos parlamentarios, ese requisito de las 35 peonadas para tener derecho a percibir algún tipo de protección, ya sea bien la renta agraria o el desempleo agrario, ...está llevando a la precarización extrema de los, del colectivo de los jornaleros y jornaleras... ...en las que incluso, señora consejera, como usted bien sabrá, se llegan a comprar peonadas... Eh, ...o incluso habiéndolas trabajadas, se les obligan a estos jornaleros y jornaleras a que las compren... ...incluso, como decía, habiéndolas trabajado por estas empresas de servicio que se están instalando en el campo... Se están, eh, no se están respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no se respeta ningún tipo de convenio. Ahí también tenemos un frente importante desde esta consejería y queremos, creemos que es importante eh, que desde la Junta de Andalucía se denuncie ese requisito eh, de las 35 peonadas, como bien decía eh, en otra intervención anterior, pedir eh, que se elimine ese requisito que está precarizando completamente el sector. Otro problema de este sector es su dependencia cada vez mayor de las multinacionales, que, se, que suministran las semillas, el input correspondiente e incluso el asesoramiento técnico con una flagrante dejación de funciones de la Administración Agraria. Se abandonan variedades locales y prácticas culturales para, para producir eh, productos sin sabor, sin olor. Desde Podemos apostamos por una ingestión integrada y participativa del sector pesquero, es necesario democratizar de una vez las cofradías de pescadores. Creemos que deben desarrollarse desde la Junta de Andalucía políticas que defiendan prioritariamente la pesca costera litoral y especialmente la artesanal, como ya se mencionaba, que es la que más contribuye al desarrollo económico y social, además de ser más respetuosa con los recursos pesqueros y del medio ambiente, para que las nuevas generaciones puedan seguir trabajando y viviendo de la pesca, hay que mejorar la situación de los recursos pesqueros y de los caladeros, realizando estudios científicos que evalúen la situación de los recursos, apoyando la creación de reservas de pesca con la participación del sector, controlando la pesca deportiva y poniendo en marcha un plan formativo participativo en el que tengan en cuenta los conocimientos y saber hacer acumulados de los hombres y de las mujeres, que también las hay de la mar.